En la Comisión Primera de la Cámara de Representantes se realizó la audiencia pública sobre la reforma política que busca garantizar la participación de los nuevos movimientos y partidos a las corporaciones públicas con pluralismo. Clara López del Movimiento Ciudadano Todos Somos Colombia aseguró que es fundamental que en el país se dé un gobierno legítimo con una amplia votación mayoritaria para consolidar la paz, uniendo a varios sectores por medio de coaliciones. Hay que tener mucho cuidado con la camisa de fuerza que está haciendo la ley a los partidos políticos. Eh, una acotación para terminar. El fenómeno Macron no se puede dar en Colombia por la inmensa cantidad de restricciones al acceso a la representación y a la postulación de candidatos que contiene nuestra legislación. A la gente la están amarrando en partidos políticos que muchas veces no representan sus ideales sin posibilidad real de poder migrar hacia las opciones que sí lo representan. También coincide en la necesidad de las coaliciones para consolidar el sistema democrático colombiano. La paz se, se hace permitiendo a los otros que participen en igualdad de condiciones. Por eso estamos pidiendo que se reglamente simplemente el artículo de las alianzas. Con eso le harían un gran favor a la paz. Ir a coaliciones con unas listas eh, diversas, con compañeros de distintas tendencias, eh, partidos y movimientos políticos, de tal manera que se enriquezca el debate y la democracia representativa en Colombia. La apuesta de los sectores de oposición es fortalecer la posibilidad de convergencias políticas. Se están dando pasos en ese sentido, digamos, hay una pluralidad de candidaturas y de posiciones, eso es normal en la vida política. Y hay, hay discusiones en un momento que no es fácil de interpretar y frente al cual hay que tomar decisiones complejas. Yo estoy seguro de que habrá un proceso de acercamiento y de convergencia para eh, no solamente defender la paz, sino avanzar en las conquistas sociales y democráticas que requiere Colombia. Telesforo Pedraza, del Partido Conservador y ponente de esta audiencia, indicó que las listas cerradas no son procedentes y que los colombianos están saliendo de los partidos tradicionales. En este momento no hay condiciones realmente para hacer una lista cerradas. Los partidos hoy lo que hay es una hemorragia de desafiliación de la gente a los partidos. Si usted mira las encuestas y le pregunta a la gente a qué partido pertenecen hoy la inmensa mayoría de los colombianos y para qué preguntarle a los jóvenes, dicen que no tienen partido. Entre las peticiones que realizan los partidos y movimientos políticos están el no a las listas cerradas, la financiación pública y controles a las campañas electorales con policía judicial en manos de la nueva autoridad electoral, Consejo Electoral Colombiano y la reducción del umbral al 2% con el fin de otorgar personería jurídica a los partidos políticos, esto por lo menos durante dos elecciones más.